Hola, nuevamente estamos con otra clase de Introducción a PHP. Esta es la clase número 4 del módulo número 3. Lo que viste en la clase anterior era cómo comunicar todas las páginas de un mismo sitio mediante encabezados HTTP, cookies y sesiones. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo enviar archivos desde el cliente hacia el servidor cómo enviar correos electrónicos desde el servidor y, por último, cómo instalar una aplicación en un hosting.